Venga, 20, 20 segundos, gente Evento de Fortnite Oh Énfasis Añada énfasis Gracias por eso me ha a El Lobo, campeón Mil millones de gracias Súper ridículo, macho lo gente Miren esta puta mierda 10 segundos Empieza el evento Disfruten 4 años racionando eventos con vosotros Para que Fortnite Sea tan denigrante Como está ahora Increíble Mejora Fortnite Mejórate, Te falta calle, cabrón Increíble Un placer, gente Vale, bro En algún momento Paro de tocar las parmas Vale Vamos a hacer... Vamos a hacer... Este... Uf. Venga, vamos a, a sufrir, ¿eh? 20 segundos para eh, presentar la mierda que, que, que ha un momento Literalmente eso es el es Fortnite hmm, Volver a la Pants Va va mal hasta el binrate, tío de la... Vale, eso en ningún momento ha sido así en la temporada, ¿vale? Eso es salvar el mundo, gente Se están confundiendo Vale, los huracanes Esto es... Ya me entendéis El calentamiento global en el Fortnite está afectando al cerebro de los consumidores Cada vez hay más jugadores de mando Porque al ser un free to play... Ya me entendéis ¡Cun! <risa> ¡No! El Kun nos invade ¿Y eso? Ah, ah, literalmente Eso es una king fea que anda esta temporada La mujer rosa ¿Qué hay, no? Ese líquido es líquido de rodilla <risa> Literalmente, eh, o sea Vaya, es Surfer Increíble, ahora lo entiendo Fortnite está luchando contra el Kun tiene mucho Kun en el cerebro, campeón eh... <risa> ¡Wow, Midas! ¡Wow! Pues ya estaría, gente El cohetito, ¿no? ¡Vaya vento, gente! ¡Qué bueno, eh! <risa> Digo, ¿qué? Viene otra vez La mujer del Kun va a ser ahora un bicho gigante De salvar el mundo, gente, 100% ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Broly, eres tú! Me ha encantado el evento, hostia, ¿qué, cuánta ya <risa> Hay mucho, hay mucho H O sea, bueno, ADN, ¿no? Oh, uh oh Ya nos vemos, ¿no? Nos ha dejado Subnormales, gente Eso es... Eh, go, Broly, go, go Go, go, Power Rangers Eso es, eh, es el puto Mercurio eh, de los termómetros, tío Yo no digo nada Fortnite right. Oh Pues sí, bro Dime que se destruye el mapa entero, ellos. Ahora pone Fortnite. Se acabó. Ya no hay más. Ya nos vemos. <risa> somos, eh, somos Kun, ¿eh? Qué bien, gente. Qué bien. Así empieza el universo. Muy bien. Muy bien. ¡Suu! ¿Acabó Fortnite para siempre? Bien. Let's go. Puro entretenimiento. Se ha destruido todo. ¡Wow! <risa> se acabó. Se acabó. Ya no hay nada. Aquí hasta mañana. ¿A qué juego pretende copiar Fortnite en el 2022? Antes de la llegada del 2023 Bueno, eh, admiremos la skin de Chuli Mientras queda huerta en el espacio Muy bien Ajá, capítulo 1, Casagan dijo <risa> El universo está lleno de límites Llenos de cum Tremendo eventaco Ya está, se ha quedado aquí, gente Me ha puesto el culo a que se ha quedado aquí, tío ¿Este es el evento? Ya está ¿De verdad? No, no ¿Aquí hasta mañana? Puede ser, eh. Bueno, vamos a entrar ahí y seguramente sea así. Vale. Se supone. Informe de estado. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hola, hey. <ríe> buen día. Mía, informe de estado. Increíble. Me he asustado, te imaginas que se caiga aquí y ya en plan se acabó. Ah, vale, va a copiar a Dragon Ball. A Super Dragon Ball, ¿no? Entiendo. ¡Ah, el Kind Hearts Loco, loco! ¡La Megumi! ¿Dónde está? Vale, ahí, izquierda o derecha, gente ah. muy lejos de casa. Estáis viendo, ¿no? Está llamando a Mia Califa casa? Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí, es ¿eh? lo que le falta a Fortnite Una colaboración, una colaboración con Mia Califa Venga, Goku, eh, Sora, ¿dónde estáis? ¡Guffy! <risa> Se han quedado sin idea, gente, lo siento Fortnite ya no era lo que era No luce de la misma manera, tío Vale, una llama. Ok. Pizza. Ese coche. ¡Wow! Qué sonidito tan clásico, ¿no? Muestra el camino. Encuentra el árbol extraño. Vale, gente, una misión de salvar el mundo. ¡Mi coche! ¡Oh no! <risa> Pues porque previo, previó. Cómo funciona esto. Increíble. Cada fase se va expandiendo con sí. vas pillando fragmentos. ¡No! Más rápido, lo recojas, Menos dura. Claro, campeón. Imagínate más liar lo mejor con los amigos la lo ha hecho del tirón, pero estas personas.. te termina. Evento de Fortnite, gente. Por fin. Perfil. Como para pega pegarte. A ver, me, lo, me, me lo he pegado. Madre mía. Por favor, vámonos. Que troleo, hijo. Déjame ya. ¡Ah! <risa> Fortnite, dejó de existir para siempre. ¡Bien! Digo, ¿qué? La cara de felicidad. Estoy hambriento. Te <risa> vas a sacar del evento para empezar. Eh. En serio, a mí a mi amigo, que llevamos más de tres horas. ¿En serio? Váyatela eso, vamos. Encima. Me saca a mí en directo, Marley. Me, cago, me, me sale a mí de la partida fuera de, de directo para no ver evento. Y la demanda que le llega de Piquen eh. Escúchame, si tú quieres que no te pegue un pollazo, compadre, venme dando dinero. Ahora empieza el evento. Esto no lo voy a poner en el gameplay, voy a poner la cinemática bonita y ya está. Toma, toma, rayazo, otro fragmento de tierra. Ahora sale Donkey Kong tirando mierda. Joder. ¿Y la película de Mario? No. Mario, no te sentaste. De verdad. Ahí... No voy a continuar la cabeza Fortnite. Espero que te mejores, churrita. ¿Es el mapa nuevo? Ah, ahora ni no gravedad, va volando, ¿no? El Star Citizen, está bien. Toma. Wow, vaya ubicaciones, tan originales. Oh, oh, oh. Ahora sale Donkey Kong, haciendo una yapa. Que haya salido Bruce Wayne. O sea, Bruce Banner. ¡Mr. Beast! Ya lo ha dicho todo, compadre: dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero. dinero. Que voy a postarle Starfield. Dinero, dinero, dinero, dinero. Mr. Beast, dinero, dinero, dinero. ¿Qué hace Mr. Beast? Ah, está a la 1 y 22 de la puta tarde eh, Día 4 del 2 de diciembre. Eh, vamos a meterlo un poquito bien duro eh, Vamos a ver ahí el Dunker Slayer eh, con su eh, muerte celebrada eh, Porque no es un juego más 18 Entonces ¿Mm? <ríe> Es una colaboración bastante guapa Pero no sé, no tiene ese high, ¿no? Obviamente Y el Gerard está un poco ahí, ya me entendéis, ¿no? Un poco mamadísimo Hermano, ni cinemática se curran <ríe> Sus muertos Vamos a ver Vale, Iron Heart está ahí Por fin Oh, shit ¡Shenron, eres tú! Digo, ¿qué? Eh, salvar el mundo, Evans Un poco Wow ¿Habéis visto lo del Doom ahí? Ahora se ha salido, ¿eh? El bicho del ojo, digo Aquí ya hay clichés Que allá a lo mejor pues, estamos muy cansados Después de un directo muy hard, ¿no? Eh, llevamos siete horas y pico ya, ¿no? Martillo de Thor, pero rollo. So, ¿Qué hace ahí el maldito Bruce Wayne, tío? Bruce Banner, joder. Mr. Beast es un poco. ¿eh? No sé qué hace ahí. Anyway. ¡Dinero! <risa> ¡Easy money! <risa> ¡Easy! Me cago en la leche. Para que veáis, gente. This is the fucking new map. Amazing. Luce de la misma forma, ¿no? Bueno, tiene ahí un Kilimanjaro o algo así, ¿sabes? Uy, drill, tra pero hey, yo, Fortnite Madre mía, la Sánchez del gente de la gente Del San Andrea, como rula, ¿no? Parecía que íbamos a jugar ellos. Eh, me he puesto la posición de jugar, maní. Oh, wow Pobre Johnson, sí, hermano No tiene dinero para una moto Vale, eso es Call of Duty, es cierto Tiene el escudo del Eso es del Overwatch Cuánto juego puedes copiar, Fortnite? Hijo de puta, cuatro años y no aprendes, tío, nunca, eh. ¿De un slayer qué es? Perdón. Qué guapa la, la, eh, qué, qué guapo si eso es un puto baile. Es lanzaco, eh. De gente por fin otra vez de nuevo aquí. Ey. Gerard, ¿qué haces ahí? Ah, ya, te vas a poner a Gerard con el. Vaya tela. El modo público va a ser para los casual player una puta locura, ¿no? En plan, de tantos objetos y mierda. Para los de arena como nosotros. La verdad es que no sé qué mierda va a hacer Fortnite. O sea, si está todas esas vainas en arena, apaguémonos, tío. ¡Cómo! ¡Majero Academy! ¿Pero qué? Wow. ¿Qué forma de, de, entrelazar, de, de entrelazar, tío? Cosas que no tienen sentido. ¿Entendéis, rollo? ¿Qué sentido tiene eso, manín? ¿Qué sentido tiene eso, concha su madre? <ríe> ¿Qué sentido, tío? No tuvieron suficiente, ¿eh? Con el maldito concha su madre, tío. El maldito concha su madre de... Como ya sabéis, ¿no? Ajá, Goku. Increíble, tío. Sus muelas. Vamos a poner el código de Sarai. Eh, un segundo. Eh, Primero, para comprar el maldito pase, gente. El código de Sarai. Easy. Y si, mole Ya que se lo quede Fortnite Tu puta madre, Fortnite, no te lo quedas, mani <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué máquina, cabrón ¡Qué máquina del línea, el tío! ¡Qué este pedazo! ¡Anónimo! Bro. Y ya estaría A tu casa, bro. Aquí en España es un poco más, Dios, recomplicado, ¿no? Al fin y al cabo. Un poquillo, o Me ha reventado con eso, ¿eh? O sea, esa vaina me reventó, bro. Y no tengo la escopeta. jajaja <risa> XD. el payo. Alto capo, bro. Mamá, huevo. Aquí abajo, hermano. En verdad, sería rentable pillar todas estas vainas, ¿no? Qué raro, juega. o sea, la peña está jugada de una puta manera increíblemente extraña, tío. Esta temporada es una paranoia, gente, no, no, no, lo, no lo niego, ¿eh? De competitivo sí, tío. De competitivo sí, tío. O sea, no, no, la peña no sé, tío. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera, manín? ¿Qué se espera, mamá? huevo. ¡Wow! Bueno, sí, me matarán en el aire, ¿no? os diga. Y yo, es que no tengo materiales, tío. Son una putada terrible, bro. Y yo, qué vergüenza, qué vergüenza de Fortnite, tío. Y te y tuite Qué puta vergüenza, tío. Yo, pero qué pasa, tío. Ese... Hermano, te llama llamado Diosis, tío. Y viene otra persona flotando, ¿no? Wow, increíble. Hermano, es que no puede ser, tío. Maldito niño de play tío. Pero, miradlo, ¿eh? O sea, ahí yo de loco. Maldita sea Ibi. Algunas veces, algunas veces, algunas veces digo que me, o sea algunas veces me di miedo jugando al Fortnite, tío, pero otras me di pena. Rollo, qué pena, qué pena que vaya sin las temporadas, tío.